Bueno, en el ámbito del Derecho Internacional Público, son tres los cursos que se van a impartir este año. Eh, el primero lo va a impartir eh, Jorge Cardona, es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Castellón. Y va a hablar sobre un tema con el que nos peleamos casi todos los años los profesores de Derecho Internacional al explicar el, el Derecho Internacional, que es el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Un sistema que con los años ha ido desarrollando pero que tiene un déficit importante de eficacia. Es el gran problema con el que nos enfrentamos siempre. Es Lo que va a hacer va a ser algunos planteamientos de cara al futuro, pensando en que bueno, pues hay que reforzar esos sistemas de protección de derechos humanos y de forma que sean realmente efectivos. El segundo curso de Derecho Internacional Público correrá a cargo de Jessica Almist, sobre un tema también de mucha actualidad, el deber de proteger... En, va a hablar concretamente de los conflictos de Siria, de Irak, la República Democrática del Congo, del Congo y cómo se lleva a cabo ese deber de proteger. Cuando en los años 90 todavía se pensaba que lo que ocurría en el interior de un Estado, eh, incluso en, en temas de derechos humanos, era un problema interno, eh, y como a partir de la, de la caída del muro de Berlín esto ha ido modificándose, hasta llegarse a establecer en el orden internacional el deber de los Estados de proteger a la población civil. Eh, de los tiempos en los que la guerra. Tenía como, como principales víctimas a, a, la, a los militares. Hemos pasado los tiempos en los que los que pagan realmente las guerras son los civiles. ¿no? Y bueno, creo que es un tema eh, de mucha actualidad, desgraciadamente. Y finalmente, Jean-Michel Arrigui, que es eh, eh, secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, nada menos. Es un, un personaje realmente, eh, para nosotros es un lujo que, que venga a nuestros cursos, en el que va a hablar de un tema eh, de técnica jurídica internacional... Eh, en relación con los tratados internacionales eh, interamericanos, por eso habla en el título de las Américas, pasando del, del derecho latinoamericano, de las relaciones latinoamericanas a las relaciones interamericanas con el norte también, eh, y en especial sobre la problemática del incumplimiento de los tratados por algunos estados.